SQL fácil, fácil. Creando base de datos. En nuestro servidor al principio apenas hay nada, acabas de instalártelo. O puede que sí, si te has unido a uno previamente en marcha. En cualquier caso, hablemos de crear los objetos básicos. En primer lugar, necesitas un espacio donde guardar tus tablas. Eso es la base de datos, o con más propiedad, el esquema. Se trata del lugar donde se guardarán todas las tablas que tengan una cierta relación entre sí. Por ejemplo, la base de datos o esquema tienda almacenará los clientes y los productos que los primeros compran y a qué precio. En algunas herramientas cliente, la mera selección en un panel ya dirige cualquier orden a una base de datos concreta. En GD SQL es muy probable que tengas que refrescar, actualizar ese panel para verlo. Crear un esquema o base de datos apenas tiene más opciones. Sí es cierto que dependiendo del gestor de base de datos podemos darle alguna opción más, pero no hace falta ahora mismo. Con esta orden abrimos ese espacio lógico. Estamos seleccionando el esquema tienda y cualquier orden que lancemos, si no especificamos más, se ejecutará en este espacio. Ahora crearemos tablas y las rellenaremos solamente con la intención de que veas cómo aparecen dentro de un esquema. Hemos creado una tabla en dos bases de datos, en tienda y en test. Son dos tablas diferentes aunque tengan el mismo nombre y estructura, de hecho almacenan datos diferentes. Fíjate que estando en tienda, Podemos usar otro esquema y crear objetos y trabajar en él, solo hay que poner como prefijo el nombre de la base de datos. Recuerda, porque ahora mismo el esquema seleccionado es tienda. Aunque Heidi SQL ya te muestra esa información de una manera o de otra, tú puedes preguntar en SQL qué bases de datos hay y qué tablas tiene tienda. Podemos destruir la base de datos entera, pero eso conlleva destruir absolutamente todo lo que contenga, en este caso la tabla recién creada. Si seleccionas otra vez Tienda o refrescas el panel izquierdo, verás que efectivamente ese esquema ya no existe. Observarás que en el panel izquierdo de MHD SQL, en realidad MariaDB, aparecen bases de datos que no has creado tú al menos no conscientemente. La base de datos Test es para eso, para hacer pruebas. Nosotros ya hemos hecho uso de ella. La base de datos Information Schema contiene la información necesaria para que todo funcione. Dicho de otra forma, un servidor de base de datos relacional guarda toda su información en forma de tablas y pueden ser consultadas, bien directamente aquí o en la base de datos MySQL, que son vistas alternativas de la anterior. Puede haber más bases de datos del sistema, Performance Schema, por ejemplo, dependiendo de cómo se haya hecho la instalación del servidor. Si queremos saber qué guarda María debe acerca de las bases de datos alojadas ahora mismo en él, no conviene que juegues con estas tablas. Aunque tienes el usuario root, el que más privilegios tiene, tú posiblemente no tengas la experiencia necesaria para saber qué estás haciendo allí. Entre otras cosas, es importante que tu base de datos seleccionada sea la correcta, como eres el superusuario, puedes crear tablas donde quieras. No es que pase nada grave, pero puedes ir despistado más de una vez, buscando dónde narices está la tabla que acabo de crear.